Pégale como loco con el tiro fino el le pegó con un cañón para tirar... Hola Fiferos, yo soy Cerecero y vamos a ver cómo pegarle de fuera del área con tiro fino Lo más importante es dirigir al jugador en forma recta hacia el tiro Y va a variar la potencia entre 3 rayas y 2 eh, según donde estén Y vean nada más qué bonitos goles salen no es un tiro muy fácil de hacer, pero lo importante es la colocación inicial. Vean aquí, te perfilas e inmediatamente que estés perfilado le metes la fuerza. Son dos barras o tres, eh, depende de la distancia, ustedes van a medir, van a, van a poderlas colocar mejor. Pero vean aquí qué bonitos goles salen. Eh, la verdad es una forma muy padre de pegarle cuando tienes espacio, siempre dirigiéndolo. Y después sale el feeling y ¡pum! metes unos golazos de fuera del área increíbles. Eh, lo que tienen que hacer, pues, básicamente es eso, perfilar a sus jugadores y de ahí, ¡pum!, calcular la fuerza indicada para que pueda meterse el gol justo, justo en la parte superior de la portería. ¿Ven ahí donde araña la pelota? ¡Miau! Y pueden meter unos golazos de fuera del área. Pues bien, fiferos, gracias por ver este video. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal y denle like al video. Y recuérdenlo, pegándole con la parte interna, ¡FIFA la vida!